Hola, hola chicos, bienvenidos a otro episodio. Ay, espérame, me tengo calor, me voy a quitar mi suéter, espérame. Ok, ok. ¿Cómo están chicos? Los extrañé. Ah, perdón, perdón. Dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. Hola otra vez, ¿cómo están chicos? Ay, hoy estoy de súper, súper buen humor, no sé si lo notan, ¿cómo están? ¿Cuántas veces voy a decir cómo están? Um, hoy es un viernes aquí, ya son las 4 de la tarde, empecé súper, súper tarde porque tuve unas llamadas que hacer, ya saben. Todos los trabajos que se hace siendo una CEO, a verdad. No, pero este he estado trabajando en algunas cositas que no son como proyectos ni nada, nada más que son cosas que, que si, si van a ay, es que no sé cómo decirlo sin decirles demasiado. Son cosas que si logro poder hacer, que son afuera de YouTube, no les va a afectar nada a ustedes. Este puede afectar mucho básicamente mi vida. Va a cambiar mucho de mi vida Así que es algo muy importante para mí Entonces este, he estado haciendo estas llamadas bien importantes Y tuve que empezar este podcast bien tarde Pero estoy súper feliz por estar aquí con ustedes eh, Es un viernes y voy a estar subiendo el podcast Espero que el lunes o un martes, no sé Pero, pero voy a estar tratando de subirlo Nada más que, de hecho... Aquí les quise hablar sobre mis positivos y así movemos bien La transición entre ahorita lo que iba a decir a mi positivo Es que ya van a ser vacaciones del año nuevo lunar aquí en Corea Que para los que no saben qué es eso, yo tampoco lo entiendo al 100% Pero básicamente tenemos otro calendario aquí <ríe> Se usa un calendario lunar No sé de dónde vino, la verdad eh, no les puedo decir mucha información sobre esto porque neta no sé Y me da mucha flojera buscar la información ahorita Así que si quieren saber más, búsquenlo en internet Pero básicamente tenemos otro calendario En coreano lo, tenemos un calendario yangnyeok y un umnyok Y nuestro calendario normal de, que todos usamos es el yangnyeok Y el calendario l -luna, l lunar que estoy diciendo es el umnyok entonces, hay muchas personas, incluyendo a mi papá, más personas ya mayores de edad, pero hay personas que hasta usan el calendario lunar cuando dicen su cumpleaños. Entonces, este, pero lo que yo ahorita no entiendo y lo que no estoy súper segura, así que no les voy a decir, es que mi papá tiene un cumpleaños en el calendario normal que usamos, ¿no? Tiene un, un día que nació, obviamente. Tenemos todos un día así, <ríe> si sí estamos vivos. Eh, pero él usa el calendario lunar para su cumpleaños, pero cada año cambia de día. No sé por qué los días cambian en el calendario lunar. No estoy súper segura. De hecho... Hubiera hecho más investigación sobre esto antes de decirles de esto. Bueno, contarles de esto porque ahora me siento tonta. Pero perdónenme, si están más curiosos sobre este detallito que no sé, búsquenlo en el Internet, yo también lo estaré buscando. Pero básicamente eh, el calendario lunar cada año cambia los días. Hay que decir que, no sé, este, un amigo cumple en marzo, el 18 de marzo, en nuestro calendario normal. Pero entonces en el calendario lunar lo estaríamos felicitando como en un marzo 20 y algo, porque ese es el cumpleaños en el calendario lunar o algo así. Como que los días cambian y no entiendo por qué, no estoy segura por qué, búsquenlo. Pero básicamente eh, cada, cada año cambia y es por eso que el año nuevo, que es el primero de enero para nosotros. Este año nos toca, espérame, déjame ver mi calendario. Este año nos toca el primero de febrero. El primero de febrero aquí en Corea es el año nuevo en el calendario lunar. Así que como en nuestro calendario normal, el 31, el primero de enero siempre pues estamos de vacaciones, no vamos a trabajo, eh, es casi lo mismo. Aquí en el calendario lunar, lo mejor de tener dos calendarios es que tenemos dos vacaciones para, para el año nuevo. <ríe> Porque tenemos dos calendarios. Este, pero es, nos tocó esta vez el, desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero. Es un puente básicamente durante el año nuevo lunar lo que se hace es que las familias van a los pue... regresan a sus pueblos con su familia comen bien rico delicioso este creo que a veces no estoy súper segura si esto es con toda la familia o sea obligatorio o esto depende de la familia pero a veces van a rezar en templos o como que van a ya saben cuando tienen el altar como tipo día de muertos en México. Nuestros fallecidos y vamos a rezar por ellos. este Pero eso de, creo que depende de la... No estoy segura, chicos. Perdónenme, me la peor coreana. Eh, pero sí, hay familias que creo que van a... Van a felicitar... No felicitar, perdón. Van a, van a saludar, perdón. Saludar a sus... A sus familias que están en los pueblitos y todo eso. Entonces, normalmente cada año es como... No sé si ustedes probablemente ya saben sobre el chuzo, que es durante el otoño en Corea, y es como el Día de Gracias tipo Corea. Eh, es casi lo mismo, es Chuseok, y luego tenemos esto. El Año Nuevo Coreano se llama Seolnal, y este, siempre cada año para Seolnal, nuestra familia vamos a vernos, nuestra, nuestra familia, o sea, mi mamá, mi papá y yo y mi hermana nos vamos a Pusan a otra ciudad aquí en Corea, eh, donde yo nací a ver a nuestra familia que vive ahí. Nosotros somos los únicos que vive en Seúl y el resto de la familia todos están en Pusan. Entonces nosotros somos los que vamos abajo a Pusan a, a verlos. Cada año hacemos eso, nada más que este año, pues otra vez como es la pandemia. Y de hecho el año pasado también no pudimos ir a verlos. Eh, ...por la pandemia, porque tenemos una familia bien grande, tenemos niños chiquitos, bebés en nuestra familia. Entonces, en vez de ir a verlos, estoy triste de que no voy a poder ir a ver a mis primos, ni a mis tíos, ni nada. Pero estoy emocionada porque yo, mi mamá, mi papá y mi hermana, los cuatro, vamos a ir en como una mini vacación aquí... Obviamente no podemos ir a ningún lugar así loco, loco, loco, por, pues, por, porque aún tenemos el Omicron o no sé qué cosa. Vamos a ir a un lugar que se llama tañán Otra vez, no sé dónde está geográficamente ese lugar, <ríe> pero decidimos ir allá también porque el 30 es el cumpleaños de mi mami. Entonces vamos a ir del 30 creo que al 1. Vamos a estar en Tañan, eh, pues relajándonos, no sé, algo tranquilo. No creo que sea algo súper como wow, así, pero porque no creo que haya muchas cosas que hacer allá en Tañan, la verdad, honestamente. Aún no sabemos qué vamos a hacer, pero pues vamos a ir a ver. Este, nada más que me emociona pensar que vamos a tener como, como un puentecito, ¿no? Siempre ya saben que estoy trabajando mucho, todo el tiempo, y a veces es bueno tener un poquito de vacaciones, aunque sea corta y aunque no sea afuera de Corea, aunque ya me urge salirme de aquí por un ratito, otro positivo de mi semana, de, de hecho hoy, es que apenas llegué de mi clase de pole dance. Y como ustedes saben, empecé clases de pole hace como seis meses. Ya llevo seis meses y cacho, hay que decir. Y la verdad es que yo no sabía, o sea, yo pensé que me iba a tardar por lo menos un año hasta llegar a, a este nivel. Pero hoy, después de mi clase, mi maestra me dijo que cree que ya puedo entrar a clases de Poll, intermedio, porque ahorita obviamente, como apenas empecé, pues pensé que aún estaba más tiempo, pero no, me dijo que ya puedo entrar a clases más difíciles. Y no sé, me siento súper fuerte y he notado una diferencia súper grande en mi flexibilidad. Y creo que la verdad estoy súper orgullosa de mí misma porque he estado bien bien motivada a trabajar en mi flexibilidad, en mi resistencia y todo eso. No solo como en la fuerza, pero también en todo. Y fui yo, la verdad, muy constante en el sentido de que todas las mañanas cuando voy al gym, eh, todas las mañanas antes de hacer ejercicio, antes nunca me tomaba tanto tiempo en estirar mi cuerpo bien. Pero estos días, después de Paul, he estado trabajando todos los días, noche en las mañanas y en las noches en mi flexibilidad he estado buscando más información sobre la flexibilidad y cómo he aprendido bastante de cómo estirarte bien porque la verdad cuando no sabes mucho de tu cuerpo la flexibilidad nada más pues te, te estiras como lo ves pero pero hay maneras y formas que se debe de seguir cuando te estiras para estirarte bien, bien. Porque no solo porque tocas tu pie de aquí significa que eres, flexi que, que eres flexible. Hay una manera y una forma de como poner tu postura durante esa, ese estiro para poder, no sé, ser más flexible y aprender a, bueno, a llegar a ese punto. No sé si me entienden, pero después de aprender eso bien, bien cómo hacerlo, he notado una diferencia Grande. Bueno, yo lo noto. Una diferencia grande de mi flexibilidad. No sé, estoy súper orgullosa de, de mi proceso. Y siempre subo mis videos de pole dancing en mis historias en Instagram. Estos días no he subido muchas historias de como mi, mi rutina de gym y cosas así. Porque la verdad, no sé por qué, pero en el gym me da pena grabarme a mí misma. No sé, siento que es... Los ejercicios del gym es algo que todos hacen anyway Entonces como que me da pena subirlo Pero bueno, eh, cuando subo videos de pole dance Siempre me preocupo que como que se van a aburrir de verme bailar Cuando la verdad es que ustedes me siguen por Instagram y en mis redes sociales Por el contenido que hago Que básicamente mi contenido es como de Corea, de cultura, de México, lo que sea Pero no soy Influencer, no soy con Creadora de contenido de fitness Ni de poll, entonces cuando subo Videos así, me da cosa de que Como siempre lo estoy subiendo Siento que no les va a gustar Y de hecho he tenido varias personas que me dicen Ah, oh, ya, o sea, ya deja de subir Esas cosas, como que ya Ya nos hartamos, ya nos aburrimos tus, Tu contenido es muy Aburrido porque solo subes cosas así Y como que lo entiendo porque no me Siguieron por eso, pero Me gusta subirlo para, para mí, porque me gusta luego ver, y lo dejo en mis historias destacadas, porque luego me gusta ver mi progreso, no pero me han dicho muchos de ustedes también que viendo mi progreso y todo también, aparte de que soy más fuerte y más flexible y cosas así, eh, han visto un progreso en mí y en mi seguridad, en la seguridad de mí misma, de mi cuerpo y cómo me he visto más cómo, con confianza y la verdad es que sí es muy cierto y se me hace loco que ustedes también lo noten solo por ver videos de pole dance, de, o sea, yo bailando en un tubo. Y antes me daba muchísima pena subir videos así, porque básicamente no tengo mucha ropa puesta, pueden ver mi cuerpo así como lo es, sin Photoshop ni nada, eh, bailando. Y me daba pena, pero ahora es como que pues lo subo y digo, así es mi cuerpo. Así es, <ríe> así me veo ahorita. Hay días en donde obviamente mi, mi estómago sale un poquito más porque tal vez, eh, no sé, no fui al baño en la mañana o comí un poquito más anoche o estoy en mi periodo, pero así es mi cuerpo, así es como es normalmente y... Ya, así estoy feliz con eso, lo subo y no sé, estoy súper orgullosa por todo ese progreso que he tenido mentalmente y físicamente con la ayuda de pole dance y estoy súper feliz que ya estoy mejorando tanto que me dejo que llegue a clases de intermedio y como que wow, se siente muy bien cuando sientes que estás mejorando en algo, ¿no? La última cosa que les quise decir de mis positivos es que estos días no sé si se nota por cómo he estado subiendo videos y cómo soy cuando hablo con ustedes, que estoy súper feliz estos días con el contenido que estoy haciendo. Estoy amando y estoy la verdad divirtiéndome bastante y creo que esto lo estoy diciendo cada episodio del podcast, pero lo quiero decir otra vez porque neta es como me estoy sintiendo cada cada semana que hago más y más videos. Estoy divirtiéndome bastante con el contenido de mi segundo canal. Este canal es lo mismo que antes, pero en mi segundo canal estoy súper, súper orgullosa de mí misma y estoy súper feliz con mis videos ahí, que me acuerdo los primeros meses cuando empecé, justo empecé a hacer YouTube, cuando la verdad no muchas personas no muchas personas me veían. Y aunque mis vistas eran super, estaban súper, súper bajas, la verdad no me importaba. Me encantaban mis videos tanto que los veía otra vez de nuevo después de editarlo y subirlo, solo porque estaba yo tan orgullosa de mí misma y de mis videos. Y he notado que ahorita siento que estoy así... Otra vez en mi segundo canal Cada vez que subo un video ahí estoy súper orgullosa De ese video, lo veo y lo veo y lo veo Y nada más me pone súper feliz de que yo Estoy haciendo algo así, que he querido Hacer, el contenido que me divierte Bastante y también me encanta ver Los comentarios diciendo que Ustedes también les está gustando este tipo de contenido Que les subo, aunque es diferente Aunque bajen las vistas, como que Es algo nuevo y sé que si le echo ganas y si le sigo Con, con, este, con esta energía que tengo ahorita Este, me va a llegar algo bueno ¿no? con eso. Y aunque no, yo siempre me veo haciendo YouTube toda mi vida entera haciendo vlogs. Imagínense yo luego casándome, teniendo hijos y poder hacer contenido de todo eso, de mi familia y de cómo yo también crezco como persona. Y que ustedes también puedan ser parte de, de, de mi vida, básicamente. Este, y es... La única razón por la que quiero seguir haciendo mi segundo canal de vlogs. Y no sé, me pone súper feliz pensando en todo eso. Y sí, así voy a acabar con mis positivos. La verdad, no pude encontrar un negativo de esta semana. He estado bastante mmm, satisfecha, creo, con esta semana. Nada más, el único negativo que voy a decir, que me voy a quejar un poquito, es que... Porque tenemos el puente y tenemos vacaciones del Año Nuevo Coreano, aquí el solnar otra vez... Lo que más odio es que por las vacaciones no, no abren los gyms, no hay clase de pole dance durante esas vacaciones y significa que no voy a poder ir al gym por como cuatro días de esta semana y eso no me gusta. También una cosa que es básicamente, no es no, es, no es nada súper grave, nada más quiero aquí quejarme un poquito, que yo, como no estoy trabajando en una compañía, yo soy, yo trabajo sola, hago mis videos de YouTube todo sola. La verdad, aunque tenga vacaciones, a veces no se siente como vacaciones, porque aún tengo que trabajar, aún, aún tengo que subir contenido para ustedes, porque ustedes no están en Corea, no, no tienen esas vacaciones. Entonces, este, ahorita, como voy a, es un viernes y voy a ir de vacaciones el domingo, Hoy, mañana, no desde ayer. Toda esta semana he estado trabajando, trabajando, trabajando, haciendo muchísimo contenido para poder subir contenido mientras que estoy de vacaciones y también para poder ya tener cosas grabadas porque la siguiente semana no voy a poder grabar nada mientras que estoy en vacaciones y tener que acabar con todo antes de que regresemos para que ustedes puedan tener cosas que ver aquí en mi canal. Este, Pero me quejo un poquito, pero la verdad es que prefiero esto muchísimo más que no estar haciendo nada, la verdad. Me gusta mucho mi trabajo. Pero bueno, esos fueron todo. También, ay, se me, casi se me olvida que vamos a hablar de las cosas que apreciamos de esta semana. Aprecio muchísimo todos los comentarios que me dejan. Yo nunca, yo también obviamente, tengo youtubers que me gustan, soy también fan de gente. Pero yo nunca fui una de esas personas que deja comentarios, aunque me encante esa persona Porque nada más me da flojera dejar comentar escribir comentarios, nada más como que lo pienso en mi cabeza y ya Pero el hecho de que hay gente que me ven y que siempre me dejan comentarios Y me dejan comentarios de cómo se sintieron al escucharme o verme o de lo que hablé en un video Por ejemplo, mis vlogs o lo que sea, o cómo han estado, nada más Respondiéndome por comentarios eh, no, O a veces agradeciéndome por subir un video Cuando estaban sintiéndose mal El hecho de que me escriben por los comentarios Los agradezco muchísimo Es que aparte de que nos ayudan en el video Y que no sé qué Y las interacciones Nada más yo Como yo no soy una persona que, es, que escribe comentarios Para mí es, una, es, es algo súper cool Que me dejen los comentarios Y que... Nos, nos podamos sentir tan como conectadas con comentarios. Me encanta estar leyendo sus comentarios estos días. Antes creo que hace unas semanas o meses me daba miedo leer los comentarios muchas veces porque me daba miedo ver un comentario feo que me afectaría todo el día. Pero estos días creo que he visto un cambio en mí en donde he estado enfocándome más en lo positivo. Entonces si veo un negativo perdón, si sí veo un comentario negativo, nada más como que lo he hecho y como que actúo como si no lo vi, que es difícil, sí, pero estos días no sé por qué se me hace más fácil que antes y me estoy enfocando más en los comentarios lindos que me dejan y se siente increíble, se siente como, literalmente es todo, es la razón por la que estoy, sigo haciendo videos, sus comentarios, así que, please, si siempre han dejado comentarios, no dejen de describirme, de este, a veces también veo a personas que dicen, yo no suelo ser una de las que comenta, pero te tengo que decir que te quiero y cosas así, como que wow neta, empecé a pensar como que yo tal vez también debería de dejarles más comentarios a, a las personas que me gustan en internet porque sé cómo literalmente un comentario te puede hacer el día, entonces gracias a todos ustedes los que siempre me hablan y me dejan comentarios lindos y bueno, vamos a empezar con este episodio La verdad, hoy no tenemos muchísimo, muchísimo tiempo Porque otra vez, tenemos muchas cosas que hacer Y tengo otra llamada en como 40 minutos Así que voy a tratar de hacer este episodio un poquitito más corto de lo normal Ah, También les quise agradecer a todas las personas que han comprado productos eh, de, mis, de mi marca de skincare tuyo la verdad, me ha ayudado muchísimo, me han mandado mensajes todas las personas que lo han comprado y cada vez que me mandan esos mensajes con las fotos de las mascarillas en sus manos, neta, nada más quiero ir a abrazarlos, así que gracias a todos ustedes que sí me han apoyado con todo eso y para los que siempre me preguntan cuándo van a estar listos para... Venderlos afuera de México estoy, estoy trabajando duro en eso Nada más que es otro rollo, es súper difícil Y muy caro, así que veremos Dame un poquito de paciencia Y bueno, vamos a empezar Con el primer Mensaje de voz Hola, me llamo Jessica Y me fascina ver todos Tus videos, saludos uh, Bueno, mi pregunta No sé si es pregunta, pero bueno Lo que yo quiero saber es que si también Alguien más o tú tal vez has sentido como que cuando estás en tu juventud podrías decir como entre 18 9 20 21 años tu cuerpo es diferente en todas formas que puedes decirlo pensarlo por ejemplo puedes comer todo lo que te dé la gana no hacer ejercicio o hacer ejercicio pero de vez en cuando y no te engordas o si te engordas, no es mucho y no te das cuenta y tu cuerpo se ve, like, amazing. Pero todo como que a esa edad, no sé. Uno tiene como más energía, tiene más... ¿Cuántos años tienes, Jessica? Más energía, tienes como tus calorías, las quemas más rápido, no sé, la verdad. Bueno, pero uno creciendo en una familia latina, siempre hay comentarios, of course, de que si estás muy gorda, de que si estás muy flaca, de que, oh my God, ¿qué te pasó? Ya tú sabes. Así que es como que uno ahorita está en ese, bueno, por ejemplo, yo digo uno, claro, porque yo soy, cuando ya llega a esa edad, como a los 24, 25 26 y más arriba, el cuerpo cambia completamente, tu sistema es diferente de cómo procesas tu comida, la grasa y todo eso. Y hasta la energía, like, no tienes tanta energía para hacerlo. Es como que mentalmente te tienes que preparar para eso. ¿Tú crees que tú te preparaste mentalmente para eso o tomó mucho tiempo? Tomó mucho tiempo para hacerlo. Y también, por ejemplo, la gente no se da cuenta, pero si tienes unos hips y tienes unas nalgas, like, of course, se van a agrandar con el tiempo. Así que uno está como que, no estoy gorda, sino que esto me pasa pasando. No es mi culpa de que mis genes sean así, pero like, you know what I mean? Like... Siempre cuando me dicen comentarios es como que, ok, hay gente que está pagando para tener nalgas. Las mías son naturales, pero aún así la gente piensa que eso es ser gorda, ¿me entiendes? No sé si otras personas se han sentido así, pero bueno, mi pregunta es cómo te puedes acostumbrar a tu nuevo cuerpo a la edad que ya tienes 26, 27, 25, 28, like, más, casi ya a los 30. Y bueno, también te quería decir que You're doing a great job fin, tus videos, tu todo Así que, you go girl Gracias Jessica Primero que nada chicos Antes de que responda Jessica Gracias por tu mensaje Pero chicos, luego luego me mandan mensajes así como más de cinco mensajes ya es demasiado, ¿ok? Eh, así que para los que me quieran mandar mensajes, please, es que estaba hoy tratando de escuchar mensajes de voz que me han mandado y todos son tan largos, o sea, más de como 10, 15 minutos solo el mensaje de voz. Y si lo hacemos demasiado largo, es difícil para mí poder meter a más personas en cada episodio porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, por favor, por favor, Traten de hacer sus mensajes de voz más cortos. El mejor tiempo sería tres mensajes de voz, ¿ok? Creo que cada uno es como de 30 segundos a un minuto. Please, please, no sé. No no hagan más de eso. Es que es súper difícil para mí. Pero escogí este mensaje de Jessica primero que nada porque Jessica es alguien que siempre, desde, desde hace mucho, cada vez que subo un video... O algo siempre me habla, siempre me sube, me etiqueta en sus historias, viendo mis videos y todo eso. Como que yo veo quién me apoya desde cero, desde siempre. Y como que ya las conozco, ¿no? Entonces, porque la he visto bastante. Eh, y siempre me estaba etiquetando en muchas cosas. Y finalmente pude escuchar tu mensaje de voz, Jessica. Gracias por tu pregunta. Creo que fue algo muy interesante de escuchar lo que dijiste, porque nunca lo he pensado así. Obviamente, ya sabemos, biología y todo eso, que tu cuerpo cambia durante, el, por el tiempo y, y la edad. Y lo que pasa es que tu metabolismo cambia. Todo de, nuestro, nuestro, nuestro, todo de nosotros, nuestro cuerpo puede cambiar por el tiempo, por el ambiente y todo eso. Y creo que es algo súper normal y natural que tu metabolismo se... Bueno... Obviamente, con la edad, nuestro metabolismo ya está muy baja, muy lenta. Y por eso es más difícil de bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Pero te, te pregunté cuántos años tienes tú, porque yo aún tengo 26 años en México, 28 aquí en Corea. No veo la diferencia tanto hasta ahora. De lo que he escuchado, creo que las mujeres, especialmente nuestro cuerpo y el metabolismo, cambia mucho. Después de tener hijos o hijas, o después de como los 30 y algo, 35 hay que decir, creo que cuando sigues en tus 20s, aún estamos bien. O sea, no, yo la verdad, honestamente, yo no he visto mucha diferencia en mi cuerpo y como, de hecho, si les digo honestamente, mi cuerpo ha cambiado a lo mejor. Mi metabolismo era de la shit antes, pues porque... ...por mi trastorno alimenticio de antes que tenía... Eh, ...me trataba muy mal a mi cuerpo, no comía bien... ...era horrible, pero a estos días como ya... ...ya hago más ejercicio, me cuido más... ...como mis vitaminas, este, como bien a los tiempos necesarios... ...ya como que mi metabolismo regresó a lo normal... ...entonces honestamente te voy a decir súper, súper honestamente... ...no sé, porque yo no he visto esos cambios que tú estás diciendo... Y sí, como dijiste, se me hizo chistoso que en una familia latina te dicen de cosas de tu cuerpo Y en una familia coreana también es así, como que no lo dicen así de mal Pero te dicen comentarios de que, ay, este bajaste de peso o engordaste un poquito te ves así bien o lo que sea Y ahora ya no me afecta tanto esos comentarios Pero sí, como te digo, como yo no he visto tantas Bueno, yo no he visto un cambio así, la verdad no pensé en prepararme mentalmente para ese cambio. Creo que nadie se prepara para eso. Nada más como que cuando vives la vida, cosas cambian, como tu cuerpo, y luego dices, ah, pues, cambió, ¿no? Y es totalmente algo natural. Creo que algo muy importante que sí les quiero decir con esto es que yo como empecé a hacer ejercicio hace cinco años, seis años, así, pero bien, bien, comiendo bien, eh, creo que para mí ya no se me hace tan difícil seguir con el ejercicio. Mientras que veo a otras amigas que ya tienen más de 30 años y ahora que quieren bajar de peso, ahora que quieren cambiar su cuerpo, se les hace más difícil empezar una rutina de ejercicio o empezar a hacer ejercicio solo porque no lo han hecho por ya 30 años. Nada más siempre les digo es mejor empezar ahora que nunca, ¿no? Entonces, no sé. Obviamente, como les estoy diciendo, sí cambia nuestro metabolismo y nuestro cuerpo dependiendo de la edad y el estilo de vida que tenemos. Pero, ay, no sé si esto no te va a gustar, escuch no te va a gustar escuchar de mí, pero honestamente yo pienso que no creo que eso, lo de la edad, sería una buena excusa de explicar cómo estás físicamente, porque si te sientes, si, bueno, si sientes que estás baja de energía, no es por tu edad, tal vez es por tu estilo de vida, tal vez es porque no te mueves mucho, porque no has comido mucho, porque ve, tal vez necesitas más vitaminas, más mi minerales, o sea, trata de hacer algo, un cambio en cómo... Te cuidas, haz un poquito más de ejercicio, muévete más. Obviamente, obviamente eso no lo estoy negando, que sí es más difícil bajar de peso o cambiar tu cuerpo que antes, ya cuando llegas a un cierto punto en la edad. Sí puedes cambiar tu cuerpo, sí puedes cambiar el metabolismo, aunque tengas 30, 40, 50 años. ¿Sí va a ser más difícil? Sí, obviamente, que cuando tienes como que 17 años. Pero sí se puede. Entonces, para mí es como que... Con la disciplina y todo, sí, se, todo se puede. Yo siento que mi cuerpo, aunque les digo que siento que no ha cambiado, como dijiste, sí ha cambiado en el sentido de que ya tengo más músculo y por eso, aunque a veces engorde, no me veo como súper así grande como antes, porque tengo mucho músculo. Y con lo de las nalgas que dijiste, eso creo que tiene más que ver con trata de pensar lo que tiene más que ver con los estándares de cada persona, no porque ahí esa persona tiene como 27 años, con razón sus nalgas están tan grandes, es como que col... creo que todo eso tiene que ver con los estándares y hay gente que no les gusta tener las nalgas como las Kardashian porque se ven demasiado grandes, pero hay otros que sí les gustan y, y se operan y todo, todo tiene que ver con sus gustos, ¿no? entonces tú trata de no pensar demasiado en cómo las otras personas piensan en ...de tu cuerpo, tú nada más enfócate en cómo tú te sientes de adentro... ...si sientes que ya no tienes mucha energía... ...si sientes que tienes que bajar de peso por tu salud... ...si tienes que, no sé, hacer algún cambio... ...pues trata de hacerlo con, con ejercicio, comiendo bien... Cuida, cuí, ...cuídate, cuídate tu cuerpo... ...y te lo juro que aunque sientas que, que tal vez por tu edad... ...se te hace, está haciendo más difícil... ...se te va a hacer más difícil por pensarlo así... Nada más deja de pensar en la edad, porque eso literalmente, si no tienes como 50 años, <ríe> siento que no debería de estar afectándote tanto. Así que, no sé, yo sugiero que en vez de estar pensando en como, cómo tu cuerpo ha cambiado y estar como que triste sobre eso y tu edad y los cambios, es mejor empezar ahora a cuidar tu cuerpo... Y no necesariamente como, como te ves estéticamente, como, como físicamente y te ves más bonita, ni nada de eso, pero neta cuidarlo y, y conforme vas cuidándolo, haciendo ejercicio, comiendo bien, te lo juro que tu cuerpo cambiará. O sea, los resultados salen si eres consistente y si eres disciplinada. Eh, y sí. Eso es algo interesante que nunca me han dicho sobre la bueno, nunca me han preguntado algo así sobre mi cuerpo y la edad, porque siento que aún no estoy a esa edad para ver cambios así tan grandes, pero sí, me gustaría saber cuántos años tienes, Jessica. Mm, vamos a seguir con el siguiente mensaje de voz. El siguiente, de hecho, no es un mensaje de voz y les había dicho antes que si les da muchísima pena grabar y aún me quieren decir algo, me pueden escribirlo y arriba me pueden decir que lo lea porque entiendo que a veces les da pena. Así que aquí, aquí les va, se los voy a leer. Hola, me da mucha pena grabar un audio, por eso te escribo. Solo quería decirte que amo tu podcast. Me gusta mucho porque es como súper relajado oírte platicar de tu día y tus experiencias. Entonces, después de mi trabajo, o un día que no me siento tan bien emocionalmente, me ayuda a escucharte para relajarme. Tu voz es muy linda también. <ríe> Gracias. He buscado otros podcasts similares en francés o inglés porque hablo esos idiomas y me gusta practicarlos. Oh, bonjour. Je m'appelle Ji, Je suis coréen. J'ai parlé un peu français et un peu de coréen. Aprendí un poquito de francés. Pero imposible encontrar otro igual. Y nada, solo quería decirte que gracias por hacer este contenido. Gracias a ti por escucharme. Y si lees esto para algún episodio, mi pregunta es si alguna vez has tenido ansiedad social, si has tenido mucho miedo o ser juzgada, que haces cosas que no quieres, pero las haces para encajar o que no te juzguen. Wow, súper buena pregunta. Eso me pasa mucho y es algo que trabajo en mis sesiones de terapia. Te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Me encanta. Muchísimas gracias. Primero, este, me encanta que otra vez digan que les gusta escuchar mi podcast y súper cool que puedas hablar francés e inglés este yo también cuando empecé a aprender nuevos idiomas por ejemplo el francés siempre he estado tratando de ver más o escuchar más en francés y creo que sí ayuda nada más que ahorita ya no tengo tiempo para estudiar así que eso fue en el pasado este sí primero nos preguntó sobre si he tenido ansiedad social y la verdad es que honestamente yo no tengo problemas con ansiedad social. Ansiedad sí, pero social no. Creo que soy demasiado extrovertida para tenerlo, pero sí he tenido amigos. De hecho, tengo un mejor, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, desde que lo conocí en la universidad. Aunque él en ese momento no sabía que él tenía ansiedad social. Ahora que lo vemos, él sí tiene ansiedad social y antes cuando venía, salía a vernos, teníamos como un grupo de amigos y siempre salíamos. Yo como soy de las personas que me encanta invitar a más personas y así, cada vez que nos veíamos a tomar, yo siempre era la que invitaba a otras personas a venir a nuestra reunión y así, a nuestra fiesta. Y me acuerdo que él siempre de la nada empezaba a ver su celular Empezaba a decir que tenía que ir a casa súper temprano y yo siempre pensé que era como que le estaba faltando el respeto a mis amigos que había invitado, porque cada vez que invitaba a mis amigos se, se volvía, no sé, empezaba a ver su celular y así. Este, hasta que luego me di cuenta de que había un problema, ¿no? O sea, porque yo, con, yo lo conozco, yo sé que él no es así, yo sé que es una muy buena persona y que es muy raro que de la nada empieza a ignorar a mis amigos y vea su celular. Y luego nos dimos cuenta de que tiene este problema de que es cuando está con muchas personas se pone muy ansioso, ansioso, ansioso y se pone muy incómodo y tiene que como que salirse de ese lugar. Y después de ent entenderlo, aunque no lo entiendo al 100% porque nunca lo he tenido, como que trato de ser más cuidadosa cuando estoy con él, no invito a más personas. Y lo entiendo y sé que es muy difícil, pero creo que es importante tener a personas alrededor de ti que reconozcan este problema que tienes por si acaso te pones en una situación así socialmente. Eh, y sí, me preguntaste algo de si he hecho cosas que no quise hacer para poder encajarme o no ser juzgada. Y eso literalmente lo que dijiste, lo que describiste fue mi vida en mis, los primeros años de mis veintes. Entonces, tengo mucho que contarte de esto, pero como no tenemos mucho tiempo, solo voy a decir algunas cositas de que yo siempre he tenido muchísimo miedo de ser juzgada. Yo soy una de las personas que siempre he querido que todo el mundo me ame. Y sé que es algo... Aprendí por YouTube que es algo imposible que todos me amen. Tengo esta personalidad que siento que todos... Necesito que todos me acepten, que todos que les guste a todos <risa> y he tenido este problema desde antes, pero ya como que ya no lo tengo por, por YouTube. Aprendí mucho por los haters. Así que gracias, haters. Pero creo que es algo que nos pasa a veces cuando queremos vernos bien y queremos que todos nos amen, como les dije. Entonces, siempre como tuve este, estos problemas de no saber quiénes son mis amigos reales, porque para mí no sabía qué era una amistad real, porque era... Yo quiero, que, yo quiero verme bien enfrente de esta persona y esta persona actúa como si somos amigos. Entonces, ok, yo voy a ser la persona que tú quieres que yo sea para que seamos amigos. Así era. Entonces, me di cuenta que esas amistades no eran reales luego, pero en ese momento no lo sabía. Y, pues... Yo solo quería que todos me amaran y por eso actuaba diferente en frente de cada persona. Mm -hmm. Parezco que soy una persona fake, pero la verdad en ese momento no era fake. O sea, lo que yo hacía para esas personas, para que les gustara, no era... Yo no estaba cambiando la persona que soy, solo que hacía cosas, decía cosas que en ese momento... Creía que me, hubiera, me vería mejor en frente de esa persona, no, me, no sé si me explico bien. Entonces, este, luego me di cuenta de lo tóxico que era, porque me di cuenta de las cosas que yo estaba haciendo por alguien que, o sea, ni al caso, ni quería ser mi, mi amiga. Lo que, por ejemplo, les voy a contar una historia, mini historia de esto, que de hecho fue por este, esta persona que cambié mucho. Había un güey en mi escuela, en mi universidad, que siempre, siempre me decía que éramos mejores amigos. Eh, me llamaba a las 12 de la noche, medianoche y me decía, sal, ven a tomar. Estoy con mis amigos, maquillate, salte y vamos a ir a tomar. Yo siempre tenía que estar ahí con él. No sé por qué, no sé, por qué, no sé si le gustaba, no sé qué onda, pero siempre a él le gustaba presentarme a mí, a todos sus otros amigos coreanos, porque yo era como la coreana, loca, fiestera, de México. Y entonces siempre, cada noche que estaba él con sus amigos, me llamaba y me decía, ven... Y obviamente hay días que antes, como les cuento de, con mis story times, yo siempre era la fiestera, salía todos los días. Pero hay, hay días, obviamente, que nada más no quiero ir, no quiero salir. Pero yo en, en ese momento, porque sentía que tenía que hacer cosas así para hacerlo feliz, porque yo pensé que era mi mejor amigo, yo siempre salía iba. El problema es que... Cada vez que nos veíamos, y en ese momento no lo sabía, pero me trataba súper mal en frente de sus amigos, me llamaba de nombres, o sea, groserías, y no lo notaba hasta que un día mi novio de ahorita, por ejemplo, este, como en nuestro segundo cita, justo cuando nos empezamos a conocer, estábamos tomando, yo y mi novio de ahorita, estábamos tomando, hablando, conociéndonos, y él pasa enfrente del restaurante, me ve Entra, se siente enfrente de mi novio, le digo, bueno, este es mi mejor amigo, este es mi, mi, mi, mi, mi amorcito, <risa> este, los presento y él inmediatamente enfrente de mi novio me empieza a llamar de puras groserías, como horribles, coreanas. Este, y fue cuando mi novio de ahorita fue de que, espera, espera, eso es un red flag, como que aunque sea tu mejor amigo Él no te puede estar llamando así No te puede estar tratando así Y yo en ese momento me di cuenta De que él no era un amigo real Era nada más un güey Que nada más como que me estaba usando Y yo estaba haciendo todo estaba haciendo cosas que no me gustaban hacer, estaba saliendo con personas que no me gustaban salir en ese momento con él, estaba diciendo cosas que nada más no era yo, este, solo para hacerlo feliz, para, para seguir con esta amistad que la verdad ni era una amistad, me estaba usando, no era una amistad muy tóxica. Y después de no, reconocer esos red flags, con gente, y que yo también estaba haciendo algo mal por estar aceptándolo y por estar, no sé, haciendo cosas que, que no me gusta hacer solo por él. Eh, decidí cambiar y creo que me ayudó mucho mi novio porque él es, él es más como lógico en ese sentido. Y creo que mi primer cambio grande fue cuando finalmente le dije que no. Eh, me llamó otra vez como a la una de la madrugada, me dijo, sal, sal, y cuando le dije que ya no, por, por fin, por primera vez le dije, no, no quiero. Eh, y se emputó conmigo. Un amigo normal te diría, ah, ok, si no quieres salir, quédate en casa, te ve otro día. No, no, no. Él se emputó así de que, tienes que salir, ¿qué estás diciendo? Siempre sales cuando te digo. Y yo, me daba miedo. Pero al mismo tiempo ese di esa noche tuve las bolas de decirle que no quiero. Le dije, no quiero, no me gusta estar ahí con esos amigos que traes. Eh... En, en realidad cuando voy parece que me estoy divirtiendo porque quiero, quiero estar sonriendo en frente de tus amigos Porque no quiero faltarle el respeto y no quiero parecer que no me gusta Pero la verdad es que me siento súper incómoda cuando siempre está trayendo güeyes Que a veces hasta me dicen de cosas, me hacen de cosas, o sea, tóxico Y le dije, le dije eso y después de decirlo afuera, o sea, decirlo neta a él este, Y él como que se quedó así callado porque... Creo que se sorprendió de que yo finalmente le dije eso. Como que desde ese punto fue mi turning point en que cambié y empecé a tener la fuerza de poder decir no. Y decir no a mí misma también cuando vienen a hacer cosas que antes hacía para otras personas, para verme mejor en frente de personas, ¿no? Para, para que no me juzguen, para que no piensen que soy otra persona. Entonces, este, esa fue mi historia muy corta que, les estoy, que quiero decirte que... Creo que necesitas como un cambio en ti, que obviamente no es fácil, pero parte de mi cambio, de mi experiencia fue encontrarme a mí misma, no? Saber lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te hace incómodo, lo que no sé, saber cómo, cómo tomar decisiones tú sola y saber decir no cuando no quieres hacer algo que te piden o te dicen. Pero, pero esa es solo mi experiencia, obviamente. Estoy súper feliz que ahorita dijiste en el mensajito que estás trabajando en esto, en tus sesiones de terapia, porque siempre es mejor hablar con una profesional. Esto nada más es mi experiencia y te lo estoy respondiendo porque me preguntaste a mí, pero estoy segura que tu psicóloga, tu terapeuta te ayudará mejor que yo, nada más que... Eh, te, te estoy diciendo que yo personalmente en esas situaciones nada más fue difícil encontrarme quién soy, pero al encontrarme y saber decir no y saber cómo en serio tomar mis decisiones propias me ayudó bastante en saber qué tipo de personas quiero que sean mis amigos. Si necesito yo cambiar para que me acepten, eso, eso significa que tal vez esas personas no son para ti. Espero que puedas encontrar a personas que te acepten, que te sientas cómodamente siendo tú misma, porque eso es creo que lo más importante que puedes hacer para ti. En el futuro, igual cuando encuentras amor, siempre es ponerte tú misma primero, ¿no? Y vamos a escuchar último mensaje de voz. Hola, G. Me llamo Ángela y... Me gustaría saber si en Corea, cuando cumplen la mayoría de edad, hacen algún tipo de fiesta, tipo quinceañera o algo por el estilo. Pues data, me encantan tus eh, podcasts. Y saludos desde España. <ríe> Gracias, Ángela, por tu mensaje de voz. Wow, desde España. Me encanta Ay, quiero, quiero ir, regresar a España, neta. De todos los lugares que he visitado, aunque no he viajado tanto, este, España definitivamente ha sido mis, de mi, una de mis favoritas. Este, Pero quiero, quiero poder visitar por todo Latinoamérica algún día. Bueno, nos preguntó si en Corea hay como fiesta para alguna edad, como una quinceañera. Eh, interesantemente, aquí en Corea no hay un día así de fiestas, fiestas, pero sí hay un día nacional, que es un día nacional para adultos. O sea, los que recién se vuelven adultos, que creo que es a los 20 años aquí, eh, nada más hay un día nacional como tipo un día de San Valentín, tipo. Entonces, lo que me acuerdo es que cuando tienes 20 años, eh, tus amigos o personas alrededor de ti te regalan como perfume, una rosa, cosas así, porque es como celebrando que ya eres adulta. Eh, aparte de eso, la verdad, no tenemos fiestas para un año específico, pero algo interesante es que a los 60, creo, o a los 70 o los 2, no estoy súper segura, en Corea si hacen una fiesta grande, grande, grande para los que tienen 60, 70 años. Y esto creo que vino desde una tradición anterior porque antes, obviamente, hace muchísimo tiempo, pues porque no tenían la tecnología que tenemos ahorita, la medicina que tenemos ahorita, este, todo eso. Antes las personas vivían hasta que los 70, 80 años. Ahora, estos días... Hay muchas personas que viven hasta los 100, 90, 100 años, porque cada, cada vez cambiamos, ¿no? Estamos, es nuestra, nuestro mundo está cambiando tanto que ahora podemos vivir por un largo plazo que antes. Entonces, como, como muchas personas fallecían a los 70, 80 años antes, de lo que sé, por eso empezaron a festejar a las personas que tienen 60, 70 años, a los 60, 70 años, este, entonces, lo que me acuerdo es que, de lo que sé, tenemos como una fiesta grande a los 100 días de nacer, que es el PEGIL, donde tu bebé, haces una fiesta grande para tu bebé y tu bebé como que tienes un pastel grande. Creo que los 100 días, no sé por qué es 100 días, pero es una fiesta de 100 días. <risa> Creo que es como que... Naciste y ya, ya superaste los 100 días y estás este bebé está bien, ¿no? Y por eso hacen esta fiesta. Después de eso no tienes fiesta. Bueno, tú puedes hacer tu propia fiesta, pero no es grande así. Y después, a los 60, 70 años, normalmente tus hijos hacen una fiesta grande a los 60, pueden que traen a gente para bailar, cantar en tu fiesta, cosas así que he visto. Estos días no sé si hay muchas personas que siguen haciendo esas fiestas tradicionales a los 60, 70, pero sí he notado que a los 60, 70 muchos de los hijos en vez de hacerle una fiesta grande, este no sé, les les dan como boletos de viaje a Europa, cosas así, a sus padres, como les dan algo más grande en esas edades de 60 y 70, porque creo que es una edad un poquito más especial aquí en Corea. Pero aparte de eso, no hay fiestas como la quinceañera, no hay nada así. Este, tú tienes que hacer tu propia fiesta grande si quieres, pero... Espero que hayas aprendido algo nuevo. Pero bueno, vamos a acabar este episodio aquí. Espero que les hayan gustado bastante. Eh, si han escuchado hasta el final, hasta acá, déjenme en los comentarios abajo su signo de horóscopo. Sí, su signo zodiaco. Yo soy cáncer. Siempre se me hace muy chistoso que después de ver mis vlogs me dicen g Tú eres cáncer, ¿verdad? Y saben que soy cáncer. Yo no, la verdad, yo no creo mucho en los horóscopos, pero se me hace muy chistoso que todos saben que soy cáncer por alguna razón. Pero bueno, yo soy cáncer. ¿Tú qué eres? Déjame los comentarios abajo. Me interesaría saber. Este, y sí, vamos a acabar el episodio aquí. Los quiero muchísimo, muchísimo. Los veo en mi siguiente... Episodio del cotorreo coreano En mi siguiente video aquí en este canal Y en mis vlogs En mis videos en mi segundo canal Si me siguen por allá también Los quiero muchísimo Adiós